Hola que tal, bienvenidos a un nuevo video de FIFA móvil Chicos, pues hoy les traigo un video donde les quiero mostrar este eh, Un aumento en mi GRL, así que vámonos directamente a mi equipo Y es que voy a entrenar a algunos de mis jugadores para poder llegar a un GRL 90 Así que eh, voy a iniciar primero con este gudiño Y para poder este, subirle un punto de GRL voy a entregar lo que es a, a Kepa Así que voy a gastar 103,698 monedas Y ahí lo tengo ya en un GRL 84 Al siguiente jugador que voy a entrenar va a ser a Pulido y para ello pues voy a entregar la carta de Musa y voy a entregar estos puntos de eh, experiencia de delantero y una ficha de 5,000 puntos de experiencia este, de comodín. Se van otras 103,698 monedas para darle este, un punto más de GRL a, a, a Pulido. El siguiente a entrenar va a ser a Chicharito Hernández y pues para él voy a entregar la carta de eh, Wire del evento de, de Acción de Gracias y voy a dar lo que es una ficha de 5,000 y algunas de 1,000. Ya con eso le doy un punto más de GRL, así que te eh, van otras 103.698 monedas. Y ya lo tengo también en, en un GRL 84, chicos. Ahora toca el turno a Marco Fabián. A Marco yo creo que lo voy a subir este, dos puntos. Y para ello este, voy a entregar a, a Adams, algunos jugadores oro también. Y a dos jugadores élite, chicos. Voy a entregar a este eh, Talisca y a este eh, Marlos. Y le daré pues algunas eh, fichas de experiencia de 5.000 chicos. Ya con esto lo logro entrenar este 2 puntos de GRL. Lo que me va a costar 284.725 monedas. Mi siguiente jugador a entrenar va a ser este Jurgen Dam. Al cual también este, eh, voy a entrenar este 2 puntos de GRL. Y para ello pues, voy a entregar este eh, a, a Adams. Voy a dar también a este eh, Luis Gustavo. Y entregaré también a este Enzonsi. También le voy a dar a este algunos jugadores eh, oro. Y ya por último le voy a dar a este algunas fichas de experiencia de 5000. Listo, ya con esto eh, logro entrenar los dos puntos de GRL. Así que eh, me, me va a costar 284,725 monedas. Y lo logro llevar un GRL 85. Mi siguiente jugador a entrenar va a ser a este Vázquez. Y para ello voy a entregar la carta de Guliano. Creo que tengo por acá algunas fichas de centrocampista Y le daré estas fichas de 5000 de experiencia chicos. Ya por último, algunos jugadores de oro. Y con eso, ya este. Eh, logro llevarlo eh, dos puntos más de GRL. Así que eh, voy a entregar 284.725 monedas nuevamente. Y logro ya tenerlo en un GRL 85, chicos. Ahora le toca el turno a este eh, Torre Nilo. A él únicamente voy a entrenarlo un punto de GRL. Así que para ello, voy a entregar este. Eh, dos fichas de 10.000. Y algunas fichas de experiencia, chicos. Okay, ya con eso este, logro llevarlo a un GR84 Me va a costar 103.698 monedas chicos Y ahora le toca el turno a este Sánchez a mi lateral derecho Así que para entrenarlo este, voy a entregar eh, a algunos jugadores élite Voy a entregar a este Brig. Entregaré a algunos jugadores también del de, eh, equipo de la semana que como este Héctor Y pues algunas fichas de experiencia A ver, vamos por acá bueno, con eso chicos, con eso es más que suficiente Se van 103,698 monedas Para llevarlo a un GRL 84 Ahora toca el turno a este Montes También este voy a subirlo eh, un punto de GRL Y con él voy a gastar unas fichas de experiencia Vamos a ver, unas por acá de 10,000 Y con esta de 5,000 Ok chicos, 103,698 monedas más Para darle este un punto más de GRL a, a mi jugador Montes Ahora toca el turno a mi defensa central, Pereira. También este voy a entrenarlo un punto de GRL. Igual también le voy a dar algunas fichas de experiencia. Y otros 103.698 monedas, chicos, para llevarlo a un punto más de GRL. Y okay, ahora voy a entrenar a lo que es a mi medio izquierdo, eh, Sandoval. Y para él voy a, voy a dar este, algunos jugadores élite, creo que voy a dar a este Talisca. Y pues a este eh, Bailey. Y entregaré algunas fichas también de experiencia, chicos. Ok, quedó ya eh, 181.027 monedas para eh, darle un punto más de GRL a mi jugador Sandoval. Y bueno, creo que son todos los jugadores este, eh, que requiero de entrenar para poder este, obtener un, un, un equipo de GRL 90. Así que vamos a ver a ver si es cierto. Bueno, pues ahí está chicos, ahí está el GRL 190 con 120 de química. Ya por fin eh, logré llegar a un GRL, 100, eh, a un GRL 90. Si bien estuve dando eh, pues algunos jugadores élite Pues la verdad es de que no, no, no me pesó mucho chicos Porque eh, pues actualmente en el mercado los he, los he estado consiguiendo muy baratos Por acá les voy a estar mostrando el filtro Yo los busco con un GRL 80 a 150 Y en el precio chicos eh, Estoy poniendo un precio de compra de 155 mil monedas Y es así como me estoy trayendo a jugadores bastante baratos Por ejemplo acá tenemos a este eh, Nabri. Eh, por 148 mil monedas este, lo, lo compraron Acá tenemos a otro bailey que se fue por 134 mil monedas. O sea, son jugadores élite de GRL80 eh, que bien puede estar usándolos como eh, punto de experiencia al momento de entrenar algunos de sus jugadores. Únicamente pues, es venir acá al mercado y eh, realizar la búsqueda con el filtro que les acabo de dar. Y pues estarles dando en actualizar chicos hasta que logren este, obtener algún jugador este, por debajo de las 155 mil monedas. De hecho, hasta, las puede ser, hasta les puede servir como, como tradeo, eh, yo, yo he estado haciendo algunos tradeos de ellos, es por eso que logré conseguir las monedas suficientes para eh, poder entrenar a mis jugadores y llevar a mi equipo a un GR90, así que pues también ahí les dejo eh, el tip por si quieren hacerlo, ya sea para eh, conseguir jugadores eh, baratos y usarlos como puntos de experiencia o bien para eh, utilizarlos como tradeo y conseguir moneda chicos.